Bueno, John Connor, tu dron. Me he venido aquí a ver cómo estaba el tema porque hay un poco de viento, pero bien, parece que está bien. Y a ver cómo está el mini, si se ha quedado en FCC o ha habido algún cambio. Eh... Ya expliqué en, en videos anteriores cómo, cómo iba el tema Y lo que hay que hacer cuando vuelves a volar Es sin necesidad del papel de plomo hacer el mismo, el mismo protocolo Entonces, bueno, estoy en ello A ver cómo hacer el protocolo y... Y nada Quería hacer un poco de playa De grabar playa, pero no sé si va a ser posible Hay viento Acá no se nota, pero a cierta altitud hay un poco de viento y saben que el Mini, una de las limitaciones que tiene es el tema del viento Pero bueno, vamos a intentar hacer algo Y a ver si se mantiene en FCC Lo que me están comentando que en 5.8 tiene mucho más ganancia El paso a FCC que en 2.4 Entonces bueno, yo además tengo antenas para 5.8 Pero la última vez me causaron algún, algún tema ahí automático Y se me cambiaba y no sé qué Entonces... Eh, estoy viendo qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? A ver qué tal. Tu dron. Bueno, vamos a ver cómo está el tema de FCC al segundo vuelo. Ya tenemos el dron en FCC y ahora lo que voy a hacer es comprobar si se mantiene. Pongo el fake GPS. No pongo el cable del teléfono a la emisora. Vale. No lo pongo con el fake GPS puesto. Lo que voy a hacer es encender el mando, encender el dron sin taparlo con plomo. Vale. Vamos a esperar que se que se conecten el dron y la emisora. Yo lo aterricé en FCC cuando lo bajé, ahí está. Ahora voy a poner la aplicación. La dejo ahí. No va a hacer absolutamente nada, ¿vale? Y lo que voy a hacer es despegar el dron y una vez que está en el aire poner el cable. Ahí está. Voy a poner el cable. Le doy conectar aeronave. Mavic Mini. Vista de cámara. No me va a dejar. ¿Vale? Control remoto no conectado. Ahora lo conecto. Ahí estamos con el dron en el aire. Eta, ta, ta, no... Permitir que dice acceda al accesorio, ¿vale? Ahí es cuando accesorio ¿Bien? esté conectado, sí. Aeronave en zona de advertencia, ta, ta, ta, ta. Vamos a ver qué ha pasado con esto. Se supone que está en FCC, ¿vale? Vamos a, a abrir la transmisión. Está en 5.8, eso está bien. Y tengo 11 canales, ¿ven? El dron está en FCC perfecto. Hago unas comprobaciones, 13 satélites, batería 95%. Ta, ta, ta, ta, ta. Veamos el tema cámaras. Vamos a poner video a 60 FPS. Pero lo voy a poner en, eh, en 2.7K. No, ah, no, en 1080 lo dejo. Que va bien y no se pone pesado el, la tarjeta de... ...de memoria y después para, para trabajarlo es mucho más fácil. Bueno, vamos a grabar video y a ver cómo va. Ah, importante. Eh, seguridad. Actualizar punto de origen de, de retorno a casa. Como ven, lo pone aquí. Vale. ni un corte como verán, esto era imposible entonces qué pasa, es un sistema de seguridad también tener un un dron que que siga ¿no? nuestras nuestras funciones y que siga con lo que estamos haciendo y no haga lo que quiera cada cinco segundos teniendo cortes de señal, cortes de video, nos deja ciego me pasaba con el phantom que me quedaba sin imagen entonces, claro, eh, cuando te quedas sin imagen, no estás viendo el dron en el aire, porque la distancia que hay legal eh, no es del todo válida, dado que según el tamaño de tu dron lo podrás ver o no, a determinados metros. Entonces, bueno. Hay un poco de viento y un poco de corte, lo que vamos a hacer es empezar a traerlo. Bueno, tenemos la primera pérdida de señal Movemos un poco las antenas Ahí está regresando. Yo iba a salir corriendo a buscarlo porque no me daba ningún dato. Y como ven, está volviendo solo aquí. Perfecto el Betuntu to home. Debo decir que me he cagado, la verdad. Hay viento, además, entonces los voy a traer y me voy a quedar quieto, pero bueno, ya han visto lo que, lo que hay. Yo no una está bajando solo, ¿vale? landing.